Bueno, ya estamos aquí. Para mí, es un honor eh, poder trabajar en este MOOC de, de robots y de videojuegos en las aulas y, y es un honor más grande poder trabajar eh, tanto con software libre como con hardware libre. Eh, es interesante el contenido del MOOC, pero también es interesante el poder trabajar con estas tecnologías de ámbito abierto. Para ello, lo primero que de hacer es agradecer el, el soporte al, al equipo del, del MIT, del Media Lab de, de Scratch, y al equipo de, de la Universidad de Malmo de Arduino y al equipo de CityLab para por el, por el Scratch for Arduino. Igualmente, como ya sabéis, este curso es una iniciativa de Xnergic dentro de Tecnocampus Mataró, que la, única, la propuesta lo único que intenta es acercar a las aulas la tecnología y a los jóvenes, adolescentes y profesores. El objetivo del MOOC no es que todos vosotros acabéis siendo unos expertos de Scratch, de Arduino y de Scratch for Arduino, sino que el objetivo del MOOC final es que podáis implementarlo en vuestras clases. En esta línea las evaluaciones que haremos al final de cada módulo eh, irán por aquí. Lo que pediremos no es que todos los conceptos que hemos explicado los tengamos superaprendidos de arriba a abajo sino que podéis implementarlos en clase de una manera o de otra. Así que los, los ejercicios peer-to-peer -peer o los, los test auto que vamos a aplicar en cada uno de los MOOCs en la parte final irán siempre en este sentido. Al principio de cada semana os enviaremos un correo con algunas pistas de lo que haremos en este módulo. Durante la semana iremos publicando los vídeos, los cuales eh, serán las explicaciones básicas del módulo, aunque no serán los únicos contenidos. Eh, pondremos enlaces, eh, pondremos eh, eh, libros de referencia y materiales de estudio para que podáis complementar lo que se está trabajando esa semana. También tendremos tres puntos de comunicación, que serán tres foros. El primer foro será un foro donde habrá un tema para cada uno de los módulos y allí compartiremos dudas o preguntas o cuestiones sobre los conceptos que se tratan en cada uno de los módulos. El segundo foro es un foro de propuestas docentes, donde esperamos compartir entre nosotros las diferentes propuestas que puedan hacer alumnos, profesores o cualquiera de los que estamos apuntados en el, en el curso, ya sean propuestas que estáis llevando a cabo en vuestra clase o que pensáis eh, tirar hacia adelante. El tercer foro le hemos llamado Do It Yourself. En este foro lo que intentamos es que sea el, el repositorio o la recopilación de enlaces interesantes que podemos encontrar eh, por la web, ya sea de Scratch, de Arduino o de cosas que podamos utilizar en, en nuestras clases. Espero que disfrutéis del curso tanto como estamos disfrutando nosotros. ¿Empezamos ya?